Bueno, gracias por permanecer con nosotros hoy de mañana. Llegamos al café caliente y en este momento ya tenemos a nuestro invitado en el set, que habíamos anunciado al diputado Juan Comprés, pero antes vamos a darle la bienvenida a nuestra querida compañera Raquel Ortega, Quién va a dirigir este escenario. Buenos días. Raquel. Buenos días, hermanos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien. Buenos días. Buenos días, Raquel. Para ti también. Para ustedes, amables televidentes. Buenos días. Gracias por estar con nosotros como cada mañana. Aquí en el segmento El Café Caliente, la entrevista central. Nos place recibir a personas que vienen a contarnos, sobre todo, importantes informaciones en torno a la vida nacional. Y en este caso, vamos a abordar un tema que preocupa mucho a los dominicanos, pero más a los partidos políticos, las primarias abiertas y la ley de partidos. Está con nosotros el diputado. Juan Compres, buenos días, bienvenido a su casa. Buenos días, buenos días para todos. Raquel, encantado de estar aquí una vez más. Un placer. Fulvio, Francis, grandes Gracias amigos de, muy, de mucho tiempo que yo vivo quejándome siempre de que debieran invitarme más con a más a su casa. <ríe> Sí, en mi caso pero invíteme más para que podamos debatir las ¿Yo? cosas pues aprovechemos el tiempo diputado las primarias abiertas ha sido el punto la piedrecita en el zapato para la aprobación de esta ley tan esperada que entendemos todo que se necesita para regularizar la 20 ley, años. sí 20 años discutiendo ya es adulta en edad de Estados Unidos y aquí hace mucho no la ley, la ley como tal puede votar por sí sola ya tiene más de 18 madre, años ya más de 18, <ríe> por supuesto eh, cuál es su opinión en torno a eso es, es altamente preocupante que todo el, el pueblo político está contesta de que se necesita una ley de partido pero no nos ponemos de acuerdo para lograr su ejecución. Yo soy de los que entiendo que sin ley de partido y sin ley electoral las elecciones del 2020 pueden ser altamente traumáticas. Si usted analiza las últimas dos elecciones, bueno, yo participé en un proceso interno en el 2010 y públicamente en programas y, y en todas partes dije que no volvía a participar en proceso interno alguno porque eso, eso no tiene ni 20 pesos de seriedad de ningún partido, de ningún partido. Entonces tenemos que darnos una, una ley de partido que pueda regular... Eh, la actividad, el discurrir de los partidos con reglas de juegos claras y precisas es impostergable y tenemos una ley con 77 artículos que tal vez no sería la ley ideal porque la ley ideal no existe pero sí la ley que pueda controlar las cosas y que nosotros po podamos interactuar con ciertas reglas que no porque no tengamos que que llegar a patadas por los aires, ni, oh. ni, ni trompadas ni nada de ese tipo de cosas. Tenemos esta ley donde estamos de acuerdo con todos los puntos, menos, menos con ese artículo 22, que vino con una imposición extraordinariamente mayoritaria de 30 senadores, 24, eh, y vino aprobada para acá. ¿Qué pasa con esa ley? Es una ley orgánica, porque... La Constitución dice que todo lo que afecte lo electoral pasa a ser orgánico, una ley orgánica. Las leyes orgánicas tienen un voto calificado, el voto calificado de las dos terceras partes. Entonces vemos cómo está el escenario, eh, desde, desde la, el extremo de Danilo Medina, están atrincherados conjuntamente con los del PRD, y uno que otro del PRM intentamos hacer quórum el jueves pasado en un momento llegamos a 92 con 96 se hace quórum se dio 30 minutos más y se entendía que podía haber quórum y podía sesionarse ese día no hubo quórum ahora ya se, se convocó de nuevo para el próximo miércoles y vamos a ver cuál es el escenario están interactuando las fuerzas, que es lo que yo entiendo, conforme a ese escenario, que ni una posición ni otra tienen la fuerza necesaria para llegar a las dos terceras partes. Entonces, el, el proyecto, la, la proyección es que quede nati muerto. Si llegamos a votar y no hay ningún, ninguna solución, el proyecto queda cesante y con la agravante de que no puede presentarse entonces en esta legislatura uh -huh. habría que esperar la próxima legislatura que comience sería más traumático una puntualizar algo para que sepamos cuál es cuál es nuestra posición sí. la posición que no estamos de acuerdo con con ese artículo que impone que haya eh, primarias abiertas y simultáneas nuestra postura no es ...que sean cerradas... ...y eso es bueno que se puntualice... ...cuál es la cámara que me está viendo... ...es, esa? es bueno que se puntualice... ...que nosotros no es que estamos de acuerdo... ...con que sean cerradas... ...es más... ...yo soy partidario... ...en término individual... ...a mí me gustan más las abiertas... ...por, un, por una experiencia personal... ...siempre... ...en los procesos internos... ...y Francis ...lo ha vivido en alguna, de una sí. u otra manera con nosotros... Eh, a mí me dan duro a nivel interno, pero estrepitosamente duro. Me agarren y me meten en un rincón y no me sacan. Y cuando vamos afuera, entonces gano y hasta en primer lugar he quedado. Sí. Es más, en una, me llevaron casi 6 mil votos a nivel interno. Vamos a permitir que nos pasen después, el cafecito, diputado. Y después gané Siga el primer hablando. Sí, que sí. A mí la lugar. idea. Pero lo importante, pase, pase lo importante es que se sepa el café que caliente. nosotros no estamos planteando que, que, sean, que sean cerradas. Nuestra postura y así dice la modificación Es que se le dé potestad Gracias. a los partidos claro. A los partidos Raquel, ¿tu partido quiere abierta? Bueno, pues abierta eh, Francia, el tuyo quiere cerrada? Bueno, pues cerrada Fulvio, ¿el tuyo quiere por aclamación? Bueno, pues por aclamación partido Que se respete la dinámica interna de cada partido Eso es lo que nosotros estamos planteando Y para el caso mío, cuando eso se dé Entonces a nivel interno ya yo voy a estar planteando que sean abiertas porque abiertas, tanto en términos particulares, como lo que Interesante yo sigo, esa que... parte. Sí, correcto. Creo que la parte nodal de que la gente entienda que la discusión estéril que está llevando el otro sector, sí, para es. que todos los partidos, por igual, transformen sus su, su mecanismos, ahí yo creo que es lo que usted tiene que plantear, diputado. Díganos esa parte. Cuando usted dice... Que sea el partido el que defina si utiliza el padrón de la Junta Correcto. o el que lo representa a ellos. Es lo que usted pero quiere decir. Nosotros estamos en un sistema de partidos con sus aciertos, con sus desaciertos, pero es un sistema de partidos. Y eso es lo que nosotros defender debemos, debemos defender. Debemos defender la integridad de los partidos. Debemos defender la democracia interna de los partidos. Debemos de defender su accional Si le imponemos que sean abiertas señor Primero la Junta dice que no tiene tiempo para organizar eso Segundo, en términos de presupuesto Se lleva cerca de 6 mil millones Y lo traumático que es Sin ninguna experiencia eh, Montar esto en menos de un año y Tendría que ser tendría que hacerse para alrededor de, de finales del, del 2019. Un asunto que sería absurdo, estaríamos en capacidad de hacer cuatro elecciones en menos de seis meses. No. Las abiertas, no, que serían astronómicas, las municipales, que serían en febrero, eh, la, las de mayo, que serían las presidenciales y congresionales, y si hubiera una segunda vuelta, cuestión uh -huh. que nosotros no estamos acostumbrados a eso, porque el PLD como que como que rompió con ese tipo de... debiéramos casi eliminarlo de la, de la Constitución, ¿no? Porque claro. nosotros siempre ganamos la primera vuelta. Es una ironía, ay, ¿no? Ay, qué no, no te haría así, es una ironía nuestra. <risa> pero, pero si hubiese, o si hubiere una una segunda vuelta, serían cuatro elecciones en seis meses. Traumático eso por demás. ¿Y el personal aguantaría el de la Junta? Es, es más, yo estaría de acuerdo con un asunto que no se ha hablado, yo estaría de acuerdo en que se apruebe con primarias abiertas pero que su, su ejecución sea para el 2024 y que transitoriamente le demos potestad a los partidos Pero entonces, que... ahí voy, una pregunta Correcto Usted es conocedor del bloque sí, constitucional Sí, sí, sí Y del control constitucional ¿Cómo es posible en el Congreso se asuma que una ley ¿Puede obviar lo que sucedió en el 2005 cuando se declaró inconstitucional, inconstitucional la 286? ¿Qué sucede ahí? ¿Cómo el Congreso lo percibe? Sí, eso es una locura. Es una locura de verdad. Nosotros nos estamos desdiciendo nosotros mismos. Y por suerte, un sector de los que estamos en la famosa Cámara Baja, que no es baja nada porque estamos en la, en la misma en el mismo nivel por un asunto muy, muy de antaño por suerte somos muchos los que, los que nos abanderamos como celadores de la constitución es inconstitucional es inconstitucional pero el senado ya lo aprobó y entonces tenemos que buscarle que buscar la salida del lugar yo digo que, que tú atenta contra las leyes cuando precisamente la viola si no la ha violado, bueno, pues tranquilamente no, no está atentando contra nada, ni contra la Constitución. Lo que yo estoy proponiendo, eh, y es una propuesta que me ha salido así, no sé, no sé la profundidad que pueda tener, es tratando de buscar salida, de que lo aprobemos para, el 24. Para, que, eh, para que el 24, como no se va a ejecutar, no se está lesionando absolutamente nada, y que mientras tanto se le dé potestad para estas elecciones que nos quedan escasos 24 meses. Eh, 24 meses para las nacionales y para, para la, nacionales pero, pero 20, de igual 20, diputado 21 meses para, para los municipales de igual diputado se le quitaría a los partidos la soberanía de elegir sus dirigentes si se deja para el 24 bueno, pero no, pero no para el 24 la ejecución de eso mientras tanto pueden usar cualquier otro método hasta ya. que llegue aquello y eso queda esto a la puede ser esto puede ser un preámbulo que también se va a modificar la constitución otra vez para beneficio de ese grupo? Mira, eh, parece ser como que hay como un ensayo con eso. Ah, ah, que le ha salido muy mal. Pues peligroso. La partitura, ¿eh? Le Más ha salido muy mal todavía. porque no han podido dirigir la sinfónica. Para nada. Para nada. O sea que todo parece indicar, y coincido contigo, de que están haciendo un ensayo con esto para aquello. Y por eso es que es interesante que sepan que ni esto ni aquello. Pasa conforme como está la situación. Entonces, ¿qué en este prevé usted por su experiencia que ocurriría en la próxima asamblea que tienen el jueves, el miércoles? Bueno, yo soy de los que entiendo que van a tratar de ir y de que eso se mande a comisión. Nosotros, si se manda a comisión, eh, que hay una comisión especial que está dirimiendo este tipo de discusión, si se manda a comisión vamos a, tra vamos a tratar de que sea a plazo de una semana. Y entonces la comisión vendrá un informe que si es ratificando el informe de del de Senado, vendrá un informe disidente del otro lado. Y si es modificando lo del Senado, vendrá un informe disidente de la parte ¿A que qué, a, ¿a qué a qué usted atribuye la actitud de Hipólito Mejía ayer en su en su rueda de prensa? Bueno, de apoyar las primarias abiertas. Él, vez, él, él lo dijo bien, Tal vez él ha intentado ser coherente. <risa> <Sí>. <risa> ser coherente sobre todo con su primera posición. Por supuesto. Porque la segunda dijo, yo estoy de acuerdo con Abierta. Pero, pero, respeto, al partido. pero respeto la decisión de mi partido. ambivalente ahí. Ayer no respetó la decisión de su partido. <risa> y duende. entonces volvió un poco atrás. Él ha sido recurrente en eso. Siempre ha sido... ...estoy aquí, estoy allá, voy para adelante... ...puedo de reversa... ...pero eso... ...no... ...no define nada... ...ni influye en nada... ...de cómo está la correlación de fuerzas... ...pero él se si dirige el diputado diría, a sus diputados... ...bueno, pero él tiene 11... Pero... tiene 11 diputados, ni uno más... ...de los 11... ...participaron 4... ...intentando hacer el quórum... ...el jueves pasado... ...7 no fueron... Si esos siete hubiesen ido, hubiese habido quórum, y eso hubiera pasado ese día, de una manera u otra, o se hubiera ido, si ellos van, o si hubiera ido a comisión, o si no lo hubiéramos discutido ahí mismo. le hacemos, eh, mira, mira un asunto, ellos resaltan de que nosotros queremos imponer que eso se discuta ahí, y, y, y nosotros pasar eso. Y yo le dije a quien me saltó con, ese, con esa prerrogativa, yo le dije, pero ustedes conocen cómo es... Como es el, el, el, el, la el sistema legislativo sí. Si nosotros hacemos las modificaciones del lugar Y lo aprobamos en primera y segunda lectura Eso vuelve al Senado así es. Y el Senado que tiene que ratificar o no Bueno, porque no ratifique y queda así en el aire faltó, faltó la parte que el Senado envió ese, ese proyecto Sin el árbitro incluido, que es la Junta En ese artículo que sacaron Pero no, al contrario ese proyecto fue el que sometió a la Junta uh -huh. Ese proyecto que ella aprobó fue el que sometió a la Junta. Y lo único que ellos modificaron fue eso. Lo de la, la, la Junta de lo planteaba originalmente con que se le diera potestad a los partidos. Que es lo correcto. Que lo correcto. Así es, muchas que gracias, gracias Pues gracias, usted gracias. ha hecho una explicación muy exhaustiva. Sí, diputado. <risa> <risa> <risa> le prometemos volver en mi vida. Lo que usted al... tiene que volver lo antes posible. <risa> y ponerlo en la agenda. Póngame fecha, hora. Ya, yo de la vez el lugar ya. Muchas gracias al diputado Juan Compres por haber estado con nosotros. De... Hablando de importantes declaraciones en torno al tema de la ley de partidos y el elemento de las primarias abiertas. Ustedes continúen con más tras la pausa aquí en De Mañana.